Sí, sí, sí, soy de, de tu zona, de la zona este de Rivadavia. De la zona este. Y tiene una historia muy fuerte. Este, Hemos hablado mucho en, en, en nuestro programa de, de la búsqueda de la identidad justamente. Pero nos interesa que usted nos cuente justamente eh, cómo ha sido todo este proceso que lo tiene todavía en medio de, de, de, de la búsqueda misma, ¿no? Sí, realmente eh, desde el año 2000, 2002... Eh, que me entero más o menos a los 40 años que, que soy adoptado y empieza ahí esa búsqueda eh, incansable, por lo menos para mí. Uh -huh. eh, así que estamos en ese proceso. Si viene ahora es un impasse, un poco, no tanto como antes, pero eh, lo estamos haciendo. Y es particular realmente este día que se acerca, el Día de la Madre, para nosotros los que... No sabemos nuestra identidad. Claro, podemos recapitular un poco en, el, en, en lo que ha sido su, su historia de vida para que nuestros este, televidentes terminen de entender por qué estamos charlando con usted. Sí, sí, sí, sí. No sé lo que vos me quieres preguntar o querés que yo te. Usted se entera. a, que... a lo, Me dijo recién el año 2000, 2000. Y sí, a, a mis 40 años, uh -huh. a mis 40 años, más o menos el año 2000, 2002 por ahí me entero. Se entera que es adoptado, algo que evidentemente no le habían contado por lógica, lo habían mantenido oculto. Totalmente, sí, sí, sí, en estas. Eh, en estas prácticas, viste, los eh, estos silencios o estas cosas que se guardan, ¿no? Eh, realmente son muy fuertes. Entonces, yo durante, imagínate, 40 años, eh, Creyendo que era eh, hijo biológico de mis padres. Uh -huh. Y no era así. Eh, después, por un amigo de mi papá, eh, que se le escapa, que siempre hay alguien que pues, se le escapa algo, sí. eh, eh, me enteré algo que yo ya presentía. Porque si hay algo que nosotros, la gente que, que somos apropiadas, porque es la palabra, ¿no? Uh -huh. eh, eh, uno de los presidentes. los presidentes, cuando ve las fotos, cuando ve las caras de los otros familiares y todo, que no se ve parecido a nadie. Pero hay una cosa que quiero resaltar, eh, que cuando salí por primera vez hace mucho tiempo en el diario, también en, la, en el canal, eh, se enojaron conmigo algunos de mis familiares. Eh, yo no tengo nada que decir de mi familia biológica, gracias a ella soy lo, lo poco o lo mucho que soy, ¿no? Eh, de quienes eh, usted lo criaron, está eh, haciendo referencia a quienes a usted lo criaron justamente. Exacto, sí, sí, sí, totalmente, sí, sí, porque eh, realmente tenía una familia maravillosa. Y qué ha, y ha podido, por pero, pero qué ha podido saber, porque está bien usted estará agradecido y está bien que así sea, en todo caso de lo que le han brindado, pero también es cierto que, que no hay nada mejor que, que conocer este, la identidad de cada uno, ¿no? no poder establecer eso debe ser muy duro y muy difícil querer saber quién es, quién es usted. Es muy difícil porque apenas te enteras, eh, empezás con tus preguntas internas: ¿Quién soy? ¿Quién sería mi madre? ¿Quién sería mi padre? Eh, en mi caso particular, porque yo ya no tenía ninguno de los dos uh -huh. padres porque habían fallecido. Eh, ¿Dónde hubiese vivido? Eh, bueno, todas esas preguntas que se te hacen eh, permanentemente. Es más, yo, yo soy profesor. Sí. Eh, doy clases en, en las eras allá y muchas veces que cuando yo había hecho esto público y andaba en la búsqueda, ando todavía en la búsqueda, eh, llegaba a mi casa y siempre buscaba un auto distinto o algo distinto como que, qué sé, yo, como que alguien, mi mamá, mi papá se hubiese enterado y, y estarían acá esperándome para, para conocerme. Osvaldo, cuando usted... se pega, no son de acá, son de Vietnam. Eso quería consultarle, vamos por parte. Cuando usted se entera que este, es adoptado, sus. Eh, quienes eran sus papás hasta ese momento, que no, no, no, no sé bien cómo manejar los términos, este, quienes lo habían adoptado, que no le habían contado esa padres parte. Padres biológicos. Eh, eh, ya, padres adoptivos. Padres adoptivos, ¿ya, lo, ya este, estaban con vida? ¿Usted alcanza a preguntarles algo a ellos? O, ¿O no? No, no, no, nada, nada, nada, no, no, ya habían fallecido. Ajá. Fíjate vos que cuando, el último día que estuve con mi papá, porque estuve enfermo, estuve internado, eh, que estaba grave, eh, le hago la pregunta, un poco fuerte, eh, que yo sabía que él iba a fallecer, y le hago la pregunta de que si yo era adoptado, y él, bueno, se me enojó y me dijo que no. Pero los pactos de silencio son tan grandes, tan claro. grandes, que... Que después nunca más nadie habló hasta que, bueno, me enteré. ¿Y, y cómo llega usted a saber que este, sus padres biológicos están o estarían en eh, Río Negro? Eh, por una tía, por una tía que yo viví mucho tiempo con ella, después de quedar solo. Ella tenía un, un poco de datos, realmente muy poquitos datos, de que mi papá podía ser de... de ...de Viedma, y mi mamá podía ser de Carmen de Patagones... Eh, ...o también de Viedma... Eh, ...yo de mi papá, yo viajé dos veces... ...y creo haber encontrado a mi familia biológica... ...por parte de mi padre... Ajá. ...y casualmente este año, en diciembre... ...voy a ver si viajo con mi hijo... ...que tengo un hijo chiquito de siete años... ...que realmente fue algo importante en mi vida... Eh, ...después... De grande lo tuve y realmente lo que es sentir y lo que es ver eh, a alguien cuando te lo entregan en los brazos que es tan parecido a vos, tan parecido, fue la primera vez que me pasó. Es decir, claro. que me, me vi reflejado en mi hijo. Uh -huh. Así que bueno, ahora en diciembre eh, es muy posible que viaje y que me haga el ADN con uno, uno de ellos. ¿Ha establecido hijo contacto con de ellos? Mi padre. Sí. Exacto, hijo de mi padre. Uh -huh posibles hijos de mis padres biológicos, es decir, posibles hermanos. Claro, decir. claro, no claro. Hijo o sea, de que sería posiblemente su papá. Claro, y mira, justamente él falleció. Yo lo conocí y falleció al tiempo, y fíjate lo importante que es por ahí conocer la identidad, ¿no? Cuando uno por ahí va al, al médico, me pasa con mi hijo, eh, te, te preguntan, claro. eh, te preguntan, viste, por antecedentes. antecedentes. Exacto, yo tengo problemas cardíacos, entonces eh, siempre me preguntan por antecedentes. Bueno, ahora que sea la verdad, te puedo decir no sé, pero fíjate las casualidades. Eh, este posible padre que creo haber encontrado en, en Viedma, él fallece de problemas cardíacos uh -huh. y actualmente uno de mis posibles hermanos con quien yo tengo contacto eh, tiene problemas cardíacos. Claro. Así que por ahí es, es muy importante, ¿no? Yo no, fui operado pero del corazón. Fíjese usted, primero para usted, ¿no? Poder conocer quién es, este, eh, y, y después, bueno, todos estos otros detalles que por ahí a uno se le escapan cuando piensa en estos temas y que son tan importantes y que nos pasan a todos. Cuando vamos al médico, lo primero que te preguntan, ¿qué antecedentes tenés en tu familia? ¿Alguna enfermedad que haya eh, padecido alguno de tus familiares? Y, y no poder dar esa respuesta debe ser muy duro. Eh, ¿Cómo ha transcurrido? Este tiempo, digo, en esta incertidumbre total, cuénteme un poquito de ese sentimiento. Y es complicado, es totalmente complicado, eh, porque nosotros, las, las personas apropiadas, eh, porque se dice así el término, uh -huh. por más que sea duro, eh, la adopción siempre es, adopción es legal, nosotros somos apropiados. Claro, eso poner, ¿no hubo un trámite legal en el momento de, de, de, de cuando lo adoptaron? ¿No hay nada, ningún registro, no, nada? No. Eh, no, no, no, no, porque solamente eh, en esa época necesitaba dos testigos nomás para anotarte en el registro civil y nada más, y los testigos claro. pueden ser cualquiera. Eh, y el papel de nacido vivo de una partera que... De, de, ¿De qué año estamos hablando, Osvaldo? No quiero pifarle con la matemática. Año en 1966. 66. No era eh, no era la época de los desaparecidos. ¿no? Claro, claro, todavía no? Este, sí. no. No sé bien, estoy pensando en el gobierno de Ilia, ya este, seguramente la parte final, Exacto. pensando en lo que había a nivel nacional, ¿no? En el 66. Exacto. el gobierno de Ilia, sí, porque eh, el golpe de estado fue un poquito después uh -huh. de que yo eh, había nacido. Claro. Eh, Osvaldo, la verdad que su historia no, nos conmueve, ojalá pueda dar con, con su origen, con, con sus raíces, con su verdadera identidad, que debe ser lo más importante para usted en este momento, y ojalá esto también sirva, en cierto modo, esta nota, colaborar un poquito en esa búsqueda que tiene ahora el mes de diciembre, ¿no? como un mes fundamental para usted al realizarse ese estudio de, de ADN. Gracias por compartirla con nosotros, y bueno, ojalá, insisto, pueda encontrar su identidad, Osvaldo. No, muchas gracias a ustedes y siempre es importante dar eh, un espacio que es tan difícil por ahí hacerlo en la, en la televisión eh, para compartir estas problemáticas que realmente eh, por ahí no se le da la importancia que, que la tiene. Así que muchísimas gracias a ustedes. Eh...